Raro, y hoy tenemos una entrevista hermosa, voy a saludar a mis invitadas, estoy con Griselda Castellanos y con Fernando Ragazón y Fernanda, perdón, un aplauso muy grande les doy. Gracias. Gracias. Eh, esas son las dueñas creadoras de las Tutis en voz, un emprendimiento la verdad hermoso que surgió en pandemia y no quiero hablar tanto yo, ah. me gustaría chicas que ustedes empiecen a contarnos. ¿Qué es el astutis en vos? ¿Cómo surgió esto? Bueno, es un emprendimiento que tenemos con Griselda, donde elaboramos eh, sombreros, uh -huh. gorros, gorras, turbantes y vinchas para personas que tienen alopecia, uh -huh. ya sea en forma temporaria o permanente, temporaria más que nada orientado a los tratamientos oncológicos, uh -huh. Porque bueno, las dos hemos pasado por, por esos tratamientos. ¿Ustedes las dos eh, tuvieron cáncer? Sí, uh -huh. las dos tuvimos cáncer de mama en uh -huh. distintas épocas. Eh, a mí me tocó en el 2017, donde tuve de todos los tratamientos oncológicos, cirugía, todo. Y bueno, Fernanda en, el, en pandemia en el 2020. En plena, y pandemia. en plena pandemia Ustedes se conocen desde, desde muy jovencitas, me comentaron Sí, desde sí. la adolescencia Somos de San Rafael Ajá. Así que hemos vivido juntas también en, en, <risa> De adolescente hemos vivido juntas y Qué loco, ¿no? Que, que la vida, la, la vida les, les haya puesto esa situación a las dos De haberse enfermado siendo amigas y hoy en día con este emprendimiento que la verdad, como siempre digo, no cómo uno se puede reinventar desde el dolor y sacarle el lado positivo a lo que a uno le pasó y en el caso es el emprendimiento de ustedes que como comentaban hacen accesorios para personas que sufrieron algún tratamiento oncológico, que perdieron el pelo a raíz de lo que les pasó a ustedes. Porque son todos eh, accesorios eh, hechos a mano. Eso me gustaría que lo cuenten, cómo es. Eh, sí, eh, no están industrializados. Uh -huh. Nosotros lo diseñamos y, bueno, tenemos mujeres que, que los hacen a mano... Eh, y absolutamente cuidados, absolutamente cuidados. Bueno, pueden, tenemos muchos diseños que los pueden uh -huh. estar viendo en pantalla. Ahí los estamos viendo. Y acá hemos traído algunas muestras. Ajá. Y bueno, Fer ahora es la, la idea de es que no, no, no pinchen, no molesten, no raspen. Permiso, ¿no? Voy a sacar sí. uno. Este, y que cubran toda la cabeza, claro. Y si te fijas el diseño, la verdad que son lindos, que los puede usar cualquier persona. Claro, no hace falta tener... Eh, lo que alguien... pasa es que nos pasó eso, cuando sí. eh, nos quedamos sin pelo... Quisimos recurrir a algo de moda y no encontramos y no nada. Claro. Eran solo pañuelos. Claro. Entonces dijimos, ¿por qué no? Me encantaron. ¿Por eso qué es un no vino. hacerlo? Sí. ¿Por qué tenemos que, las que estamos en ese tratamiento sí. que nos molesta vernos, porque hay gente que admiro? Que salen. Que, que sale Pero que nos también... molesta decir, bueno, ¿por qué no tener algo bonito claro. en la moda? ¿Por qué no incluir a estas, a nosotras que hemos pasado por eso en la moda? Claro, sí, y, eh, y a como que el objetivo también fue. Eh, Sacarle un, una piedrita a la mochila en este proceso, ¿no? Totalmente. Porque cuando Acabas vos de estás decir. en este proceso, eh, bueno, tenés una mezcla de emociones, uh -huh. ¿no? Son miedos, son temores, son dudas, angustia, Y bueno, eh, hay personas que la pasan genial sin ponerse nada y otras que lo padecemos, uh -huh. el tema cuando nos quedamos sin cabello. Uh -huh. Y bueno, un poco fue ese el, el objetivo. ¿Sabes qué pasa Dani? Que cuando te quedás sin pelo, más allá de que es una distorsión de tu imagen, uh -huh. te encontrás con la realidad de la enfermedad, Claro. porque Mira, como sale. el cáncer no te duele, no, no nada, al principio, ¿no? Hablamos de cáncer sí, que son sí. tomados a tiempo. Sí, totalmente. Quedarte pelada y decir, guau, wow, claro, acá estoy. Claro, y mirarse en el Entonces espejo, es un... uno, uno por ahí piensa ¿no? y dice, bueno, es el pelo, el pelo crece. No, el pelo es tu fuerza, lo que te da la personalidad. El pelo nos dice cómo nos sentimos, viste que un día te levantás totalmente. con los pelos todo desordenado y te das cuenta que, no sé, que es un día malo. Sí, Entonces es nuestra Es nuestra fuerza. La femenina. Claro, sí, es totalmente. nuestra identidad y sumarle que es eh, las pestañas, que no hay claro. pestañas. Que no hay cejas, desaparecen las cejas, sumale que te hinchas por los tratamientos. Sí. Bueno, la distorsión es bastante importante, uh -huh. que pasa, ¿no? Pero bueno, hay, hay que, que transitarla. Hay que transitarlo totalmente sí. y, y pienso más allá de esto que, que, que este emprendimiento de las tutis en voz que los las y los invito a todos a que a que los busquen en las redes sociales, si alguno está pasando esta situación de que. Mira, estamos compartiendo la cuenta en Instagram, las tutis en voz, que las chicas me comentaban que más allá de compartir todos los accesorios que hacen, turbantes, eh, las boinas que estamos habiendo ahora, gorritos, ellas también se encargan de subir videos concientizando, ¿no? Lo que es la enfermedad, es como que han armado como una comunidad. Porque como comentábamos, y vamos a dejar un poquito, vamos a hacer un paréntesis a los accesorios, como les comentaba yo a las chicas al principio, en los medios de comunicación uno siempre espera al mes de octubre, que es el mes en donde concientizamos a las personas sobre el cáncer de mama, y me parece que... Todo el tiempo hay que concientizar y hablar, que no hay que esperar a que llegue octubre para ir al médico, para hacernos los estudios, porque lo podemos prevenir mucho antes. Entonces la labor que hacen ustedes en las redes sociales, a raíz de lo que les pasó en concientizar, en hablar, en, en, en, no sé, hablar con médicos, nutricionistas, para que las mujeres o personas que, que tienen cáncer se sientan acompañadas, me parece que es re lindo también. Sí, en realidad en nuestras redes eh, decimos que es un espacio de encuentro, uh -huh. porque es esto, es poder brindar esto que vos decís, ahí en pandemia hicimos, vimos, porque no teníamos otra oportunidad, nosotros éramos y otra chance, ¿no? Uh -huh. Éramos personas de riesgo, entonces hacíamos vivos con mastólogos, con psiconcólogos, y este el 19 de octubre siempre lo tomamos como un hito uh -huh. para hacer algo especial, pero en el trayecto, en el año, nuestra idea es concientizar en otras en, en otros aspectos. En otros aspectos lo... que claro. hacen a la enfermedad, claro, ¿no? Totalmente. Concientizar claro. y apoyar también, ¿no? Uh -huh. Las personas que ya están. En tratamiento hay este, videos con la psiconcóloga que es precioso, es maravilloso porque uno no sabe dónde está parada bueno, uh -huh. lo fuimos, lo fuimos armando con, con ella para que ayudara a las demás. Y, y, y también este concientizar en la siempre hablamos de que la detección temprana Ayuda un no, montón salva no, vidas. No, claro, el cáncer de mama no se puede prevenir, o sea, sí. a no ser que sea algo hereditario y demás, pero siempre hay que hacer los chequeos anuales, que mucha gente dice, no me lo hago porque tengo miedo. Es miedo okay. es esperar. Eso les iba a decir y que, ¿no? que siga creciendo y que ya no puedas hacer nada. Escuchamos la palabra cáncer y es inevitable no asustarnos, cualquier tipo de cáncer. Es, es... Ya decimos eso y decimos, wow, nos vamos a morir. Hoy en día eh, nos vamos a morir y no, no, queremos saberlo, prefiero no enterarme nunca y bueno, ¿qué pase. Hoy en día la medicina ha avanzado no, un mucho. montón. Y creo que uno tiene que amigarse, ¿no?, con la situación, con lo que uno le pasa. En el caso de ustedes que lo padecieron, seguramente hay personas del otro lado que no es cáncer, que es otro tipo de enfermedad que también intentan amigarse, incorporarlo en su vida y saber que es algo que la vida les pone en el camino y que tienen que aprender a vivir con eso porque va a ser... Para siempre, por más que uno Totalmente. se cura me parece que es una mochila que van a tener siempre sí. y, y me gustaría preguntarles y que nos cuenten para sacar un poco el mito de tenerle miedo ¿no? a, a la enfermedad Para poder hacerse los controles ¿no? ¿Cómo es el momento cuando te enteras que, que tenés cáncer de mama? ¿Cómo es el momento en donde se lo contás a tus familiares? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el proceso? Bueno, es... Es un, siempre decimos que es un baldazo de agua fría. Es tremendo. No te lo esperás. Y los miedos, la incertidumbre es totalmente normal porque, bueno, nosotros vemos, estamos acostumbrados a ver películas, a ver este, cosas que ah, terminan Hay todos vomitando. Trágica, que van trágica, al hospital, que se despique. Que están desahuciados sí, y sí, más... Sí. Y cuando uno lo toma a tiempo, uh -huh. eh, es mentira eso de que después la, la quimio, vos estás después en tu sí. casa vomitando. ¿Hay medicación para que hay eso, no suceda? Uh -huh. en en eso Hay muchos mitos en esto. Hay muchos mitos y hay muchos prejuicios que, que está bueno también desterrarlos, porque no estás todo el día tirada en una cama eh, piel y hueso en general. No estamos hablando de tratamientos que están tomados a tiempo. Uh -huh. eh, ese momento... Es eh, tremendo, pero la actitud es absolutamente fundamental. Totalmente. Y cuando uno habla de, de tener una buena actitud, uno no dice, tenés que estar sonriendo todo el día. No, no, no. No porque eh, no va eso, porque no lo podés hacer. Sino si no es hacer lo que tenés que hacer uh -huh. y hacerle caso a los médicos, respetar tu cuerpo. Eh, Enfrentar la situación y como dije también al principio No amigarse, amigarse. con lo que le, con lo que uno le estaba pasando Aceptar Aceptar también Y um, a raíz de todo lo que a ustedes les pasó Seguramente hoy en día están ayudando a un montón de personas No tanto mujeres sino también hombres que, que pasan por estas enfermedades Que pierden sus cabellos Que se miran al espejo y se desconocen Que piensan que van a tener que salir con un pañuelo Y la gente uh -huh. ya por sí se va a dar cuenta Lo que les pasa y no tienen ganas Hay personas como decíamos al principio empoderadas Que salen con actitud y nos encanta pero hay personas que no, hay que respetar lo que a cada uno le pasa. Entonces me gustaría que volvamos ahora un poquito más del emprendimiento. Eh, como comentábamos, estos eh, sombreros que estamos viendo acá sí. los hacen a mano. Y qué es lo bueno también que le dan trabajo a un montón de mujeres para poder eh, hacerlo porque los materiales que usan son especiales, porque tiene que ser todo a mano porque cuando se cae el pelo me imagino que todo el cuero cabelludo queda recontrasensible. Queda muy muy sensible, está muy bien cuidado uh -huh. desde nuestra experiencia. Mira, permiso, voy a sacar este sí, para claro, mostrar no. cómo es la parte de adentro mientras ustedes nos cuentan. Claro, porque vos decís de jean. No, claro. pero bueno, mira está... Mira, Juancito. Esta es la parte de adentro de los sombreros. que Todo esto está hecho a mano. Entonces, como vemos, eh, como vemos ahí la costura, todo eso hace que uno no le que claro, la cabeza todo, y no la lastime. Todo lo que toque la cabeza uh -huh. está cuidado. Y está todo cubierto todo. aparte todo cubierto uh -huh. tiene bueno, esa, un... ese sombrero no, no toca el, el, claro, el, por el, el modelo no ahí. toca porque pero los, los que es tocan están todos forrados por dentro uh -huh. tienen un elástico hal que se ajustan a cualquier tamaño de cabeza uh -huh. acá atrás y perfecto. bueno las telas que utilizamos son suaves uh -huh. eh, que no raspen fundamentalmente uh -huh. ¿La, ¿las telas ¿la, las consiguen acá en la provincia cómo como es el tema? y sí, sí. porque uh -huh. en realidad como nos pasa de que bueno esto que estamos justo ahora mostrando no pero el que va a pegar a la cabeza necesitamos tocarlo porque claro. si tiene mucho poliéster no sirve claro. entonces eh, pedir a buenos aires es una lotería que nos lo puede llegar entonces, no tienen que ir tocarla, vamos, tocamos, lo, y lo tocamos porque lo algo, no esto, esto, esto claro. sirve esto no sirve no, porque sí. claro nos, nos damos cuenta sí. ¿sí? De, tienen que ser materiales muy puros uh -huh. este entonces bueno no, no hay otra manera, no hay otra que, manera. Que, que con el tacto. Aparte también son las únicas que hacen esto. ¿eh? Sí. No solamente en Mendoza, escuchá lo que te estoy diciendo. Son las únicas en el país. Que se les ocurrió hacer este emprendimiento pensando en personas que sufrieron algún tratamiento y que perdieron su cabello y que se miran al espejo y piensan, ah, y ahora no, hay personas que pensaron en, en eso, son ustedes dos, también lo pueden hacer eh, por un mercado libre que hay en las redes, donde sí, pueden, sí, sí, lo pueden sí, comprar sí. por ahí también, también sí. y mandarlo al interior del lo país. Lo, haciendo. lo están haciendo. ¿Y cómo cómo va eso? Bien. ¿Se, Bien. ¿Se vende? Sí. sí, sí. sí. sí, sí ¿Ha sí, pedido sí, alguno? Ah. Yo tengo ganas que sea de cuero, quiero que me combine con <ríe> mi vestido rojo. sí sí si es con mucho tiempo, sí. Pero uh -huh. normalmente por ahora no. Estamos recién empezando. Fíjate ¿no? o sea, que hace Nosotras, dos años. es claro, un bebé. Es sí. un bebé. Siempre somos un bebé porque salimos al mercado el 21 de septiembre del 20, 20. 2021. 2020. 20. Sí. Plena pandemia 2020. 20. 20, perdón. 2020. <risa> 20. que la pandemia. 2020, 20, nos, claro, nos, nos robó. Un los año y so... medio. Ay, un bebé de un año y medio. Sí, sí, entonces, sí. bueno, vendemos por redes, uh -huh. por mercado. Uh -huh. Y, y bueno. Es nuestro bebé y... Y va a crecer un montón, porque sí. todo emprendimiento que salga del corazón eh, no tiene, ¿no? Porque sí. salir mal y sobre todo pensando en otras personas a raíz de lo que les pasó a ustedes. También seguramente muchas mujeres se deben poner en contacto contando la experiencia y ya formar una comunidad, ¿no? De, de apoyo. Nunca nunca vendemos un sombrero si no Sin hay una saber charla... Sin sí, charla sí, de claro, el... Cortita. Qué lindo. Qué lindo. Pero, eh, ¿qué pasa? Cuando pasás por esto decís, bueno, me apoyo en alguien que entienda. Claro, bueno. Totalmente. Bueno, chicas, que la quería... empatía, ¿no? la empatía. La empatía. Sí, en esto es fundamental. Siempre resaltamos que la empatía en todos los aspectos hay que usarla siempre, pero sobre todo en estos casos cuando se trata de salud, cuando se trata de que alguien está atravesando alguna situación complicada, tener empatía con el otro ayuda a uno a entender lo que le pasa y al otro... A sentirse un poquito más querida Así que bueno, quería agradecerles gracias. Que su historia haya llegado acá a mis manos Y poder transmitirla para que todos conozcan Las tutis en voz Ya compartimos sus redes sociales También las gracias. imágenes de lo que hacen Y espero que se sumen más mujeres Y que y agradecerles el, el corazón enorme que tienen Y felicitarlas también Por su Muchas historia gracias. de vida y por la valentía por la Así que, no, bueno, gracias. Gracias. Así que bueno, las buscan en las redes sociales si necesitan un poquito de contención o si están pasando por alguna situación en donde su cabello ya no está más. Bueno, miren qué lindo este emprendimiento. Así que de vuelta un fuerte aplauso.